Más abajo que el suelo Me la juego Y empiezo a creer Nado en este desierto Me la juego Y empiezo a creer En este suelo En esta ciudad Cansado de andar Y no lo toleras Ya no quieres perder Tendremos que volver A intentarlo de nuevo Soñando con la paz Cargando con la fe No hay más abajo que el suelo Me la juego y empiezo a creer Nado en este desierto Me la juego Y empiezo a creer Yo soy el río, montaña, agua Soy el fuego, soy el alma, soy el miedo Oasis de amor, cultura de la fe Poesía del surco Vino de tu sed, desde el norte hasta el extremo sur Este es mi suelo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 Suelo. Pablo, venite. lo invitamos a, a sentarse aquí con nosotros para, claro sí. para charlar un poquito de este tema. Junto a Marciano Cantero estábamos viendo las imágenes de ese videoclip y esta canción. Que me lleva a pensar que está dedicada a nuestro suelo. Al que suelo sí. mendocino. Nos ¿Cómo le va, Pablo sí, querido? ¿Cómo vamos, Chocamos querido? ahí, un puño. Un placer, estar aquí en la mañana, novio Bienvenido, es este, verdad. Y hace rato teníamos ganas de, de invitarte. Claro, a envejecer demasiado. No dejemos pasar tanto tiempo. Claro. Bueno, bueno ¿cómo placer. estás? ¿Todo bien? Todo Gracias muy bien. por venir. Gracias por venir. Un placer, un placer. ¿Me la equivoqué con bien. lo que dije? Sí, tal cual. Ah, me, ah no me equivoqué. <ríe> Se equivocó. Bueno, me equivoqué, sí, me Este suelo, este suelo. Es el lugar donde te tocó nacer, crecer, uh -huh. desarrollarte, uh -huh. donde apostás a hacer lo que te gusta hacer, lo que decidiste uh -huh. hacer, y en este caso es Mendoza, pero se aplica a cualquier persona que, que, que lo vive cante en tu lugar, lugar de origen, sin sí, dudas. O que se sienta representado con, con ese esfuerzo ese del día a día. Me Así canta. que habla de eso, ¿no? Y la posibilidad de invitar al Marciano a la canción, ¿cómo surgió? Surgió, en pandemia todo era uh -huh. todo era posible sí. eh, claro. las, Tenías ideas todos los días de hacer uh -huh. algo, querías hacer cosas, querías libertad sí. eh, Entonces un poco fue eso Y él es la bandera, digo yo, nosotros, la generación nuestra y creo que uh -huh. de todos los demás también El Marciano es la bandera, ¿no? Los enanos de haber sí. cruzado las fronteras uh -huh. haber, Sí, en el género rockero, en Mendoza... ¿Son ellos, íconos. Sí, Claro, seguro. y además, bueno, vos nos entrevistaste, escuché una vez en una entrevista y sí. te contó un poco, te resumió un poco toda Ajá. la carrera. Y para nosotros, bueno, nada, esa, ese representante era muy fuerte y tenerlo en el tema, hablando Ajá. de este suelo, sí, no creo es. que. Era perfecto, le conté la historia, le conté de qué se trataba y, y lo escuchó la canción, me dijo me encantó, quiero estar más, me dice, ¿querés que te grabe el bajo? Ah, re bien, onda. Re re Ya lo había grabado, le dije, no, ya está grabado ah, <risa> bien, ya, ya lo tenemos Así que bueno, fue Pero fue... tenían como una amistad previa, ustedes habían nos trabajado conocíamos. juntos en alguna ocasión o es el primer laburo que hacen juntos El primer laburo, ah, nos mira. conocíamos de algunos eventos o así de algunas sí. cenas y habíamos estado hablando Pero eh, decidí llamarle y contarle y, y se prendió Y se toque. prendió y a partir de ahí sí, ahora tenemos una hermosa amistad La verdad nos vemos, nos frecuentamos, compartimos música Buenísimo Nos Encanta. contamos cosas Sí, fue Encanta. la verdad que inesperado todo lo que vino después Obvio Pablo Así que y el video que estábamos viendo, sí. ¿cómo fue eso? Esa creación del video juntos Bueno, mira eh, otra cosa, que esto, esto fue en pandemia Entonces yo estaba apurado por grabar el video Un apuro no sé de qué, porque viste por ahí decir <risa> No hace falta, la... y él me dijo Pablo, ¿por qué no esperaba un ratito? <risa> que se abra un poco, grabémoslo claro. como debe ser esto tiene muchas imágenes, me tranquilizó, me bajó un poco, ya puro tenemos, estamos en pandemia, o sea, ¿qué puede llegar a pasar que ya no pasó? O que ha pasado? Así que esperamos a que, a que se abriera un poco y, y grabamos con imágenes de la carrera. Eso es en la casa de, de Cristian Zaina, un loco lindo, amigo de músico uh -huh. también, que tiene ahí en la carrera, entonces grabamos esas partes ahí al aire libre. Y lo demás es en la bodega, en Cultural Aurora, en la bodega uh -huh. Furlotti. Que eso claro. es el cielo, eso que están viendo es el cielo y sí. el infierno está abajo. Está buenísimo ah, está ese, genial, lugar. ese lugar. Es tremendo. Es eh, instagrameable, escalera, como sí, se dice, ¿viste? Sí, sí. He full. visto miles de historias ahí abajo. <risas> eh, hay una escalera que llega al cielo. Entonces, sí. muy representativo, la escalera del cielo y abajo el infierno que es todo rojo. Qué copado. Me encanta. Bueno, con los chicos de Escafandra que. Los chicos de Escafandra gigante, amigos de la no, casa. Ya, sí, ya tú sabes. Ya tú sabes. <risas> sí. Es que, no, eh, decimos esto, amigos bueno, de la casa mirá, y York. Eso. Él es León, León, un artista urbano un que se la fue a jugar y el tema habla de eso, de jugársela y dije tiene que estar y escribí esa parte bien. Es que bien, escribí esa parte urbana que no me salió recién, porque la hace... Se... No, <risa> la hiciste re bien <risa> hiciste igual Pero, bien. porque es como una fus fusión, no es un rock medio claro, rapeado y... Tiene mucho de pop también y, y me escuché su historia en una entrevista y lo, lo, me comuniqué con él y dije le voy a agregar a la canción esa parte urbana que que resume un flow de eso. valor eso. Yo soy el río, montaña, agua, soy el fuego, soy el alma, soy el miedo. Oasis de amor, cultura de la fe, poesía del surco, vino de tu sed. Me encanta. Muy Bravo. mendocino. Claro. Muy bien. Hermoso. Eso pero con más flow. Pero con más flow. <risa> pero con Yo más soy flow. No, bueno, es, es muy bonito lo que se genera entre artistas mendocinos Más allá de estar en Nueva York, vos acá Es como que se ha formado una gran red no uh -huh. y colaborativa Donde quizás el que más trayectoria, trayectoria tiene, que es el marciano uh -huh. Se copa en sumarse una canción y, y se genera algo muy bonito, algo colaborativo que, que le suma un plus a todo lo que va saliendo de acá, ¿no? Yo creo que sí, que, que tiene que ver con eso, ¿no? Sí eh, Aunar fuerzas, creo que Tal cual. Eh, el equipo, ¿no? El, porque yo creo que ahora, a esta altura, vos mucha gente laburando muy bien. Sí. La generación de ustedes viene laburando full con uh -huh. herramientas, con muy pro. Y eso te, a nosotros, que somos más viejos, nos encanta. Uh -huh. Y está bueno esa, esa esa mezcla. Porque eso potencia más el tuyo, lo mío. Total, aprenden todos Lo de cualquiera. Pero, 100%. pero 100%. claro que eso. sí, claro que sí. Paso, Tiene que paso. ver con eso. El crecimiento de uno empuja al del otro. Y está bueno Y se, se ve se ve muchísimo acá en la provincia, sin duda. Sí, sí, se ve bonito Hace poquito haciéndole de, de telón, podríamos decir, de banda soporte a Manuel Wirtz Y Manuel. él incluso eh, invitándote a cansa, cantar una canción con él Sí, en realidad con Manuel eh, tenemos ya un par de canciones Sí eh, Nos conocimos hace muchos años también, yo con una canción que quería que él grabara Me conoció a través de la canción Sí Claro, Ahí bueno, está. esa que se llama Señales Viene el sonido Fíjate rápido, no, el sonido Que es una bueno. cosa loca Algo conoce, <risa> y bueno, y a partir de ahí, del 2008 estoy hablando Entonces Ajá. cada vez que él venía acá, hacíamos algún show en algún lado, uh -huh. juntos Nosotros las hacíamos de banda, cantábamos sus canciones y yo me subía a hacer las mías claro Y así fue, y bueno, esto fue progresando a través del tiempo y cada vez que nos vemos hacemos algo Excelente. Y el año pasado me invitó a la Trastienda, Ajá. Entonces, en noviembre a sus dos funciones Claro, tuviste que viajar allá, un, a un re cine. espacio a la Trastienda Olvídate. Dos funciones llenas, Tremendo. y bueno, cuando hizo, venía a hacer Mendoza, me invitó, hice mi show y después me subí a cantar con él o Así Bising. que bueno, esa La grandeza de los como La humildad de los grandes de Por los supuesto, grandes. Sí. sin duda Bueno, pero es que vos también sos un grande, Pablo o sea, Sí, la, acá no en la no provincia No, claro. no, Bueno, no, no. Sabe, yo les agradezco Pero en realidad, soy un, como digo, soy un laburante de esto sí. Y con, siempre con las mismas ganas y la misma energía Como que hubiera empezado a ver Creo que eso es lo que hace la diferencia Lo demás, viste ah, Pero te, te atreves obviamente Obviamente, acá en la provincia, así Don Torres Todos lo, todo lo conocemos Muchísimos festivales, todos lo conocemos La versión de, del Otoño en Otra Mendoza vez. Todos la queremos escuchar por Don Torres también Así que sí, has sabido hacerte tu lugar y construir una carrera muy bonita. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas ¿Cómo gracias. anda tu hermano el maluco? Bien, ahí está. El que, está no muchos saben que son hermanos ustedes. Sí. Ah, ¿Viste? Un beso, sí, claro, de otras generaciones sí, por ahí de las nuevas no tanto. Es verdad. Pero sí, ahí Estábamos hablando recién. Dices que le vas pasado. a cocinar, no, me no, dice. ¿Le haces a la cocina o no vos? Obvio. ¿Sí? Sobre Tenemos un grupo culinario de que andamos en Jeep y todo eso. Sí. Y anoche nos juntamos y fue duro, fue duro. Ah, muy bien. Sí, nos agrupamos de a dos y tenés que sorprender al resto de los... Ah, qué buena de idea. los amigos. Ah, muy bueno, y se califica... Se pone en puntaje. Con, puntaje. más ah, un Claro. Una, una, una Nos podemos sumar, claro, por supuesto. Ah, pero no esto? tenemos jeep. No le importa. <risa> no, <risa> no <risa> te pasamos cara, pico, no. Nada, pero el vivimos, pero tenés no, el Jeep. Entonces anoche hubo una presentación Hambre fuerte. Hambre así que, tenemos, así Eso que. Se deben es estar cierto. mirando porque ahí se, deben vamos a estarle, a estar. se deben estar levantando. <risa> Pablo, ¿qué se viene para este año? ¿Fechas? ¿Alguna invitación que nos puedas hacer? ¿Algún otro tema que estés preparando como para.? Estoy terminando ir de grabar el disco. Adelantándonos. Sí, tengo tres o cuatro temas grabando ahí con Pablito Orellano, eh, que están donde van a ver artistas que he conocido en lo largo de esta carrera. Ajá. Ahora estoy grabando un tema con Chelsea, eh, la corista histórica Alejandro Sanz. Oh, que, bueno. que nos Qué conocimos hace mil años y tengo la mejor. Y quisimos hacer algo hace como 10 años. Años. sí y bueno nos volvió a encontrar la vida ahora fui Ajá. al show de ellos el, eh, y ella donde está viviendo ya, eh, en Barcelona en Barcelona donde gira claro ahora. pero donde puede graba y sigue trabajando con Alejandro con actualmente? Alejandro actualmente ah, sí, sí, sí, con la banda estable Tremendo. Así que la canción ya está grabada, falta terminarla. Bien. Y terminar este año el disco y presentarlo. Yo creo que este año tenía ganas de presentarlo, pero creo que no voy a llegar. Uh -huh. y, pero si no, marzo, no donde viene. Excelente. Disco nuevo, bueno. México creo que en octubre, septiembre, estamos cerrando ahí. Ah, te vas a tocar. Sí, me fui antes de la pandemia y tenía Uf, que volver el giroso. 2020. Sí, con una girita, con prensa, con show, está bueno. Muy bien. Está bueno. Ah, completísimo. Te... Completísimo. Con mucho Hola, laburo. Se, se, se aplaude. Vamos. Obvio. Y bancando, no. por supuesto, siempre a nuestros artistas locales porque lo decimos. Hay mucho talento acá en la provincia. Nos dice el productor que hay tiempo si querés tocarnos Pero algo por más supuesto, alguna ocasión. Ah, en próximo el próximo bloque, bloque? ¿Te, ah, ¿te quedás sí. con nosotros? Me quedo. Dale. Siento la comida, me quedo. Claro. Por supuesto, sí que te quedas. Bueno, se viene.